Vamos este instante abriéndonos en el aquí, compartiendo el ahora, dejando atrás el ayer, ignorando las expectativas del mañana, conciencia pura del momento presente presente, regalo, la vida, su fabuloso tesoro que apreciar. Cada situación es un cruce de caminos. Cada decisión, un viaje nuevo y distinto. Cada nota musical cada respiración un aliento el aliento de vida vida amor conciencia en Es lo mismo, la manera de ser, la manera de estar a plenitud, totalidad del alma, en acción, totalidad del alma. En este magnífico instante abiertos en el aquí juntos en el ahora nunca vale para exclamar y si hubiera hecho esto o aquello que hubiera pasado conciencia pura del momento presente presente regalo, la vida es un fabuloso tesoro que apreciar. Cada cruce de camino es una gran oportunidad Cada viaje nuevo y distinto una perfecta aventura Cada nota musical principio para la danza cada aliento de vida un movimiento fugaz vida vida vida amor conciencia en el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 la voluntad, en el aquí mismo, en el ahora mismo, abrazando la creación hecha. Inventada la vida del existir con trascendencia, Conciencia pura del momento presente Presente, regalo La vida su fabuloso tesoro Que apreciar, que estimar Que valorar, considerar Respetar, disfrutar, instante a instante Respetar, disfrutar, instante a instante Gracias.